Soy Aura Brites desde Paraguay y vengo a contarles historias maravillosas de este país al quinto festival internacional El Cantar de las Liberulas ¿Ustedes quieren saber qué tendrán este año para nosotros las libérulas? Yo ya quiero saberlo. Y les voy a compartir historias en guaraní y en castellano y en yo para que es la mezcla de ambos idiomas. Así que, si quieres saber todo lo que va a pasar en este festival, conéctate del 15 al 19 de agosto por Facebook, por YouTube, con ese nombre. Los esperamos. Ya a ya nos vemos pronto. Chao, chao, chao.